Contra, mano, contra, mano, contra, mano, contra mano, prohibido estacionar. prohibido esta mano prohibido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 no quiere -so. no a, a la izquierda, no resuena a la izquierda, no resuena a la izquierda, no a izquierda, no mire, a la izquierda, no peligroso, a no mire la izquierda, no la Viene el tren, vamos a verlo desde el andén. Silencio. No toque bocina. Silencio. Hospital. Desvío, cruzar en la esquina, prohibido avanzar. Silencio. Pare, miren, no toque bocina. Viene el tren, Silencio. Cruce peligroso para mí. Desvío. Pare. Mire, cruzar en las que en el tren, progitos avanzan. Silencio, mira. No toque vos y entren. Silencio peligroso, pobre. Mire bien. Desvío, mira. Cruzar en las que en el tren, progitos avanzan. Con tra, mano, contra, mano, con... Mano contra mano, prohibido estacionar, prohibido, tracional, prohibido, tracional, mar, mar, prohibido estacionar, prohibido, estar mano, mar, prohibido no estacionar, prohibido estacionar, prohibido prohibido girar a la izquierda, mar. prohibido no girar estar a la izquierda. Mar, no, tu a la izquierda no, no, tu la izquierda. no, izquierda, no, tu izquierda. no, la a no, tu no, a la la no, no, no, a la izquierda. no, tu no, la no, tu a la no respalda la izquierda No Camino a la izquierda No la izquierda